de mareas altas y poca concurrencia de los bañistas y bueno por supuesto tratar de llevar equipos buenos para lance bastante lejano equipo de 3,50 metros 50 rotativos frontales cargados con danza lanza de 030 y salida del 070 así que espero que le guste la nota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 Pescador Camisetas personalizadas con filtro V y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 en Instagram Pescador Camisetas. En Berizo el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 1746 o en Instagram, Facundo6625. En Berizo, Nico Quinn invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más.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 ¿Sí? y lo estiramos, y después lo ajustamos a la medida que queremos, entonces nos da un copo, y no se sé si lo llegas a ver, bien largo, ¿sí? se observa, por ahí a veces cuando estamos en algún muelle o en algún bote, es mucho más práctico, mucho más cómodo un eh, copo extensible, que también lo podemos usar corto, ¿no? eso a gusto de, de cada uno, tenés algo así por ahí ya importado, de la marca Gama, este es de mango largo, viene alguno sin mango corto también. Y después otro que están muy muy buenos, que realmente los vendemos muchísimos, son estos de la marca Redfish, que tenés el de copo grande y el de copo chico, los dos extensibles y plegables, ¿sí? Que un detalle a tener en cuenta, ahora te muestro cómo quedan cerrados, pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que el pliegue, es metálico, es ¿sí? todo metálico, hay algunos que vienen con el pie de plástico que se termina rompiendo, no dura nada, esto es todo metálico, ¿sí? esto lo que hacemos es bajamos esta palanquita y lo plegamos, sí y después plegamos todo el mango, lo mismo que decíamos con, con el otro, que nos lo podemos usar el tamaño lo más largo que queremos, o por la mitad, o más corto, más largo, según la necesidad, fijate lo que es este, el, el largo sí, sí, de, sí. Este, de este coco, ¿no? sí excelente. Y quedan cerraditos, después tenés el otro con la malla más chiquita, como para pejerrey, por ahí, por especies más chicas. y ¿sí? Es un poquito más cortito. ¿Ah? Y esto es para que veas cómo quedan plegados. Lo bueno que son muy prácticos, plegados, quedan así de este tamaño. ¿Sí? Ahí tenemos el de malla grande y ahí tenemos el de malla chica muy prácticos para guardarlos en la lancha o también en un bolso de pesca, en cualquier lado y tenemos un copo que realmente nos va a servir para cualquier tipo de pesca. Bueno, como decimos siempre por estos productos o cualquier otro, esperamos su consulta y nos vemos acá en el local como siempre. En Rincón de Milvertigre el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 señores! Paraíso boguero, mira qué boga. Paraíso boguero, papá. ¿Y Didito? Ahí vamos, ¿Cómo estamos? Ahora sí, ahora sí. sí ahora sí. Bueno, Didito. Ahí la tenemos. Ahí estamos, ¿no? Qué buen pescado, Ya no podemos ir. Qué buena pesca hoy, eh. Está yo lindo. Muy bien. Cuando le saco una foto avisa. Qué pescadito. Qué trevo. Amigo. Cuidando. Dame una buena bodita. Muy bueno amigo. Espectacular. Pegar los malecones. Malecones en cena de estamos acá, ¿eh? Acá tenemos otra chicuela. Ahí te ayuda a levantarla, pará. hacerla tomar aire, se la toma aire cuando pueda, se la toma aire despacito. Despacito. Sí. ¡Vamos a mancarme que tiene un pescado! и не андроги. Muy <laughs> bueno, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos por más, vamos por más. Bon. Bueno, ¿Puedo copo? A ver si no pasa. A ver si se ve la boda. Ajá. Esta, otra bobita. Sí. Otra boba linda. Muy bien, Facundo. Mirá, mirá, mirá. ¡Pah! Esta vez se fue para abajo. Ahí está, vamos. Las hermosas bogas estamos sacando. Te dijo Facu, te dijo, vamos a esperar acá, no vayamos. Vamos a quedarnos acá, que vienen las grandes, dice. La trompa, la trompa primero. Ahí va. Muy bien, muy bien, Facu.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 venimos nuevamente a este lugarcito que está a la orilla de la calle, donde vinimos el otro día, que tuvimos lindas capturas, eh, vinimos con, con Luis, Luisito, Hola, buenas tardes. ¿Ya? y Juancito, el hijo de Luis. Tiramos ya las líneas al agua, esperando a ver si tenemos alguna, alguna sorpresa. Acá hemos tenido buenos resultados el otro día, así que esperemos que hoy se nos dé en este, en, este nuevas, en este nuevo lugarcito que hemos encontrado y que nos dieron muchas alegrías, así que espero eh, darle algunas imágenes de algunas capturas, no se muevan que seguimos con Maco Pesca. ¿Licito? Y ahí está la primera. Era la primera. Bueno, la primera que, que supuestamente vamos a sacar. Recién.. Ya, ya vos ah, te este fue uno. Recién se escapó una, ¿no? A ver. Mira. Hermoso, hermoso ejemplar, mirá. Sí. Pasa, ¿me trajiste el boca hoy? Sí, lo tengo en el bolso. ¿Eh? Lo tengo en el balto. mira ah, mirá. Hermoso ejemplar. Qué lindo estar, buché. Ya tendría que dejado que te sacara mi hijo, pero bueno, ya va a sacar. Listo. Ya va a sacar y vamos. Vamos a seguir. ¿Continuamos? Seguir. Continuamos. ¿Juancito? Muy bien, Juancito, sacó una. Ahí uh, ¿sí, está. ¿Y Juan? Una nueva captura? Se la dedico a todos los televidentes de luz del alba. Recién pude prender la cámara, así que no pude filmar cuando la estaba sacando. Se la dedico a todos ustedes. Continuamos. Esperando en algún pique más. Eh, ahora se calmó. Supuestamente la tardecita, cuando más actividad tiene que haber. Pero eh, está muy tranquilo. Eh, le voy a comentar que estamos usando bueno, línea eh, plop, con la bollita plop. Yo estoy tirando línea de fondo. Y la carnada que utilizamos es eh, filé de carpa. La verdad que lo hemos utilizado varias veces y nos funciona muy bien el filé de carpa en este lugar. Así que es recomendable. Eh, ya se me van, a, me van a decir, sí, ya sabíamos. Pero bueno, para algunos no saben. El filé de carpa anda muy bien para la taradita. Así que vamos a seguir esperando, Saltaron las líneas, cambiamos de lugar un poquito, nos vinimos unos 500 metros, siempre en el mismo zanjón, a ver si tenemos suerte y podemos tener alguna otra captura. Ya vieron, bueno, tres capturas que tuvimos hasta el momento y seguimos esperando. poner contentos, pensando que era una tarraída y que es un bagrecito, bueno, también estamos usando la variada, Me hizo poner contento un lindo bagrecito, mire que lindo bagre, sanito continuamos bien, otro pique, vamos a si sacar a este Nada. perdí uno hace ratito sacar la campanita que no chilla tanto a ver que sea qué es otro bagre? así es entretenida la pesca variadita tararidas y bagres así que vamos a seguir haciendo el aguante ya estamos casi en la tardecita son 7 y cuarto de la tarde así que continuamos ¿Listo? me ha hecho correr pues oh, estaba lejos. ¿Lesito? Acá tenemos otra. ¿Sí? La pequeña. A ver, lesito. De fondo. Ya, con línea de fondo está. No. Aquí una chez sanita la... ¿La sanita. Sí. Hermosa, y ¿Listo? se Ya, y se fue bueno. o sea, necesito, Si Dios quiere, de acá Desde este lugarcito Que nos está dando mucha alegría, ¿no? Sí, la ¿No? verdad que sí Por lo menos nos divertimos un poco sí. Continuamos Y Marce Tenemos Otra, otra tarucha ¿Listo? A si le vamos acá porque está enganchada del labio. Capaz la que si salta, se zafa. Mirá. Tiene enganchada, mirá, del labio. Bien, Marce. Mirá qué bonita. Espectacular. Sanitas, sanitas. Bien, para todos los televidentes de Luz del Alba. Se lo dedica a Maco Pesca. ¡Bien! ¿Cómo se fue? Qué ¡Hermosura! Ahora sí Seguimos Bueno, está atardeciendo Se alcanza a ver Cómo está bajando el sol Una postal hermosa Vamos a hacer el aguante Un poquito más Y nos estaremos retirando Así finalizamos otra salida más de maco pesca, ¿no Luis? Así es señor. Vamos culminando porque ya se nos está haciendo de noche y, y bueno. Y se tranquilizó el pique. Sí. Pensábamos tener más pique hasta ahora. Pensábamos sí que la tardecita se iba a dar mucho más, pero.. No. ¿No? ¿Se calmó? Se ha calmado. O oh, capaz que la han pescado. Ya no es un, es un lugar muy conocido ya. Claro, muy concurrido, así que hacer ser concurrido hay gente que. Que viene y, bueno, y saca y se llevan muchas, así que. Sí, y la matan. No dejan nada, nada. La matan. Así que, bueno, un día más de pesca, un rato a la tarde. Así que nos veremos en la próxima salida. Sí, chau, chau. Chau, chau.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 sino mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador.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 o al 11 36 80 70 60 Estamos en el mar de Tuyú, acá con Jorge. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Javi, vamos a hacer una pejita embarcada, ¿no? Vamos a ver qué sale. ¿Cómo? Vamos a ver qué sale acá el mar de Tuyú. ¿Cómo está el mar hoy? Vos que sos oh, oh, con está, conocido. Está áspero. Está áspero. <risa> Tiene <risa> varias, varias rompientes. No sé sí. Si se alcanza a ver, varias rompientes. Así que vamos a intentar primero entrar. Entrar, a ver que no nos golpee. ¿eh? Y bueno. Y después tratar de pescar. Adentro le muestro lo, si sacamos algo, El amigo Javier. Que siempre nos invita. Mirá. ¡Epa! Mira qué linda cornita. ¡Epa! Ahora sí. Va mejorando. Ya llevamos tres cornitas. Vamos a ver si seguimos. ¿Y Jorge viene? Acá Jorge viene con seguro que es una corvina, como tira. Esperemos que sea. Epa. ¿Se enojó? Se enojó, no quiere salir. Pero, ¡No, qué lindo bagre! Oh. Ah, hermoso bagre. Che. Con tranqui ahí. Tranqui. Epa. Está enojado mal tema acá por vale. el tema de la chuza de la chuza a este no le vamos a perdonar la vida ¿Eh? Tiro, tiroñó lindo ¿no? si sí, tiraba tiraba lindo vamos vamos a ir si tenemos algún otro pique recién a Javi se le escapó uno la traía y bueno se le soltó vale, ¿no? y Javi ¿Eh? Bagrecito, bueno, algo es algo, ¿no? Y sí, está complicado el tema. Salieron varias corvinitas, pero de a poco, ¿no? Jorjito, ay, ¿qué pasa? ¡Ya! A caña doblada, ¿no? Congrio, guacho puedo decir No puedo de esa cañita? La Una caminita. Corvina. Mirá wow. Hermosa corvina. Bueno. ver ahí. Linda esta. Agarra como para la foto, a ver. A ver si la podemos agarrar para la foto. Ahí está para la fotito. Espectacular. Ahí está. Perfinita. Qué linda. ¿eh? Ahí va. Bueno, pro promete. pero no, vea como se la cañita. Esperemos que cumpla. Sí, esperemos que cumpla. <risa> viene ahora sí Ya. ya se me escaparon dos recién por preparar la cámara preparar la cámara para filmar para que la gente vea lo que se hace sí. <risa> no, dale dale dale, dale, dale, dale. Ah. acabo con la cañita esta de un metro diez Sí, hermosa para el horno. Preciosa. ¿Qué pasa, Jorgito, ¿Venía otra? y algo viene, pero. Ya. A ver. Nada, ah, chiquitita, eh. pero es más pe... peleadora, peleadora la guachita. Es de la que tomó la sopa. ¿no? Sí. Bueno, ahora se empezó a dar el pique de corvinas Estaba medio tranquilo muy tranqui, no okay. sé qué pasó de golpe bueno ya... el mar está bastante movido ¿no? está muy movido sí. vamos a continuar de acá de mar del tuyú continuamos ¿Sí? de para, para algo va a servir para del pescador tv para el del pescador <risa> tv y todos los seguidores de maco pesca desde de acá bueno gente Vamos a ver si podemos pescar más a, más a la orilla, y si no, eh, ya saldremos y mostraré la pesca en la orilla, ya que sacamos unos bagres, algunas corvinas, eh, estaba lindo el pique, se ha dado constante, pero bueno, el clima así, se adelantó la marea y se cortó un poco el pique. Así que ahora vemos ahora si le podemos mostrar. Eh, las condiciones ya no estaban no estaban dadas para seguir pescando. No, se levantó mucho viento y ya no se podía pescar más. Sí, se levantó viento. Al cambiar la marea, sí, se puso se nudo se el pique. Se... Así que, bueno, estuvimos ahí temprano. Una lástima. Sí. Porque queríamos hacer una, una ah, pesca no, no, no, no. más entretenida. Se, le, se dieron algunas, algunas corvinitas que acá les mostramos. Y unos bagres. Algunas pinchamos. Eh, no son guau, pero bueno, para hacer al horno, al horno sirve. Eh, ¿Cuánto fue la pesca? Habremos pescado una hora cuando mucho Sí, una hora, y, sí, media, hora ¿no? y media Una hora y media de pesca sí, continua Después, eh, se, después. Cortó. se cortó Porque bueno, cambió la, la marea Que la verdad que no se adelantó Porque era para la una de la tarde Y esto a las 10 de la mañana ya se había cambiado la marea Así que la próxima será ¿No? La próxima esperaremos vale. Gente, nos vemos en el próximo Hasta video vamos, Esperamos para la próxima